Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos pasa con Algún cuento. Es mi costumbre. A ver, la idea es intentar explicar algo que para mí es muy difícil, muy difícil de explicar, porque se me ha pedido que intente hacer entender, por un lado, la importancia de conocerse a sí mismo, y por otro lado, la posibilidad de hacerlo, relativamente fácil, se puede hacer. Porque, por un lado, es algo que muchas veces no nos planteamos conocernos profundamente a nosotros mismos es algo que damos por sentado. Siempre se suele hacer que se suele dar por sentado que yo ya me conozco. De hecho yo lo hacía. Hasta que alguien un día me hizo una, una interpretación de una carta astral, astrología, y me di cuenta de que me conocía mejor él que no yo, porque me estaba diciendo cosas que yo reconocía, pero que en, en las que no pensaba, no pensaba respecto a algo bueno como siempre no me he presentado yo soy así ya como podéis ver soy muy elegante con sandalias ¿vale? soy muy serio <coughs> Sí, eso sí tengo pantalones decentes Sí, normalmente voy con sandal soy muy pasota y como tal no me doy importancia no le doy importancia a quién soy yo doy importancia a lo que transmito a lo que enseño porque creo que es útil pero bueno se supone que si alguien más va a ver esta conferencia, pues que como, como mínimo sepa quién soy. Por eso me presento un poquitín. Me llamo Josep Quimbernat, nací en Gerona, en ese momento hace 58 años, o sea que gano a casi todos los presentes. Casi, casi, tranquila, tranquila. Pero bueno, vale, ya está. Ya. Vamos, que He querido dejar las jóvenes y encima sentadas. Sí, sí, sí. ah, no, que que vale, nada, no, no, no pasa nada. Concretamente, eso, siempre se dice que soy informático de profesión, puesto que es con lo que me gano la vida, con lo que me he ganado la vida durante mucho tiempo y me gusta, me encanta hacerlo. Hago programas, hago páginas web, etcétera. Pero supongo que a, vos, a muchas de vosotros os pasa, que tenéis un trabajo con lo que os ganáis la vida. Y tenéis unos hobbies que os gustan. Y que si pudierais, haríais solo eso porque os gusta mucho. Pues desde muy joven a mí me pasó eso. Tenía una serie de hobbies que quería, no podía dedicarme a ganarme la vida con ellos, pero sí que quería trabajar, eh, disfrutar con ellos. Y el primero de todo fue la astronomía. Lo comento para que entendáis el por qué he llegado a donde estoy ahora, simplemente. A los nueve años. A los nueve años, levantaba la vista y le preguntaba a mi padre: ¿Qué son esas estrellas? ¿Cómo se llaman? Mi padre, eh, que era muy sabio, me decía: No tengo ni idea. Y me dijo: Si te interesa, aprendelo. yo, pues, desde luego se arrepintió, ¿eh? porque empecé a pedirle libros, dinero para un telescopio. Ya te digo, a los 12, 13 años ya tenía telescopios, prismáticos, libros, etcétera Y casi cada noche a mirar las estrellas porque había algo que me llamaba la atención, no tanto las estrellas, sino ¿qué hay allí? Y si hay algo tan grande, después de saber un poco de la astronomía, ¿quiénes somos nosotros? ¿qué hacemos aquí? Aunque era muy joven ya me lo planteaba, Y e incluso me planteé el hacer de astrónomo, dedicarme a astronomía, pero tenía un fallo, había que trabajar mucho, y eso a mí no me gusta, siempre he dicho que soy bastante gándul, entonces tenía que hacer una carrera de matemáticas, de ciencias exactas y no sé qué más. Y, uh, y me dije, no, no, vamos a buscar un trabajo que no me cueste mucho. Y en todo caso me dedicaré como hobby. Y ahí seguí sigue esa, esa senda. ¿no? Me hice óptico, más adelante informático, etcétera Pero uh, digamos que la astronomía siempre fue y sigue siendo la, la raíz de todos mis descubrimientos, de búsqueda y descubrimiento la astronomía llegó a que unos amigos una vez me dijeran bueno, un señor mayor amigo pero bastante mayor en ese momento yo debía tener 17 años o por ahí y yo debía tener treinta y pico para mí era muy mayor y me dijo qué, ¿Qué tal va mi astrólogo preferido y un poco más y le muerdo porque claro yo era astrónomo bueno no era pero Astronomía, una ciencia, una ciencia exacta. La astrología era una superstición estúpida de patanes. Literalmente, yo lo pensaba así. que conste. Y ahora soy astrólogo. que ya, ya me dirás. Pero bueno, en ese momento es, y es ese ese chico señor, ahora para mí sería un chico, tuvo la, el ingenio de decir algo que me quedó marcado para toda mi vida. y la astrología, no? Sí. ¿Y por qué la criticas? ¿La conoces? No, no tengo ni idea ni me interesa. Entonces, ¿por qué criticas algo que no conoces? ¿Cómo te atreves a decir que es una tontería si tú no has mirado nada sobre astrología? Eso me llegó al alma. Porque si hay algo que nunca he soportado es que me digan, no sabes. <risa> o sabes menos que yo. <risa> Cuando me lo dicen yo, tengo que ir a, leer, a aprender. Entonces, la idea era... A ver, me está tomando el pelo. Yo sé que me han dicho que la astrología es una tontería, una superstición en todos los libros de ciencia. Y sobre todo de astronomía se habla de eso. Pero es que me ha picado la, la, la moral. Y empecé a estudiar un poco. Bueno, a estudiar. A mirar, no las revistas, sino algún libro de astrología un poco serio. Fui a una librería, me compré un tocho de, de astrología, me lo leí todo. Y la verdad me convenció. Me convenció de que eso ahí tenía que haber algo, porque empecé a ver que tenía razón en un montón de cosas, y no solo conmigo, sino para interpretarme a mí, sino a mi padre, a mi hermana, a mi madre, a algún conocido. ¿Cómo puede ser que este libro, que no nos conoce de nada, nos pueda indicar cosas profundas sobre nosotros? Entonces empecé a buscar más, buscar más, y cuando me di cuenta, en menos de un año ya estaba estudiando astrología en serio, para ser astrólogo para mí, no para darlo para otros, pero sí para mí. Por eso he dicho, el conocerse a sí mismo para mí ha sido lo, lo más básico, lo más importante. De hecho, lo que más felicidad me ha dado, conocerme a mí mismo. Por dos razones. Una, porque mi mente quiere saber, eso ya me parece que ha quedado claro, pero además es que realmente en la vida, si no te conoces a ti mismo de verdad, tomas decisiones muy equivocadas. Si te conoces también, ¿eh? Pero menos, bastante menos. Cuanto más te conoces, menos problemas tienes para decidir exactamente qué quieres, por ejemplo. Que... Y hay una, una cosa que en ese momento todavía no sabía, cuando empecé a estudiar astrología, que ahora sí lo sabemos, los que habéis hecho alguna cosa de astrología conmigo lo sabéis, y se llama la misión kármica, el por qué hemos nacido en esta vida. Y eso eh, no te lo dice ninguna ciencia, la psicología tampoco te la puede decir, pero la astrología sí, hay otras técnicas también. Estoy empezando a hablar de la astrología para que tengamos una idea. Pero la astrología te dice, ¿por qué? Al menos me dijo a mí, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Qué es lo que quería aprender? Por lo cual nací. Y eso realmente es lo que me ha ayudado a sentirme bien, porque me doy cuenta cuando estoy orientado hacia eso, estoy haciendo eso, me siento bien, me siento realizado. En cambio, cuando hago sin querer o sin darme cuenta lo contrario, me siento mal, las cosas van mal. Eso no significa que tenga o no dinero, tenga o no salud, eso no importa. Es el sentirte que estás en el camino. Seguro que todos os ha pasado en momentos daros cuenta de que estáis como encaminados, encarregados, que estáis haciendo algo que os llena. Cuando es eso, no hay más felicidad, no hay otro tipo de felicidad que esa. Entonces, para mí la astrología, pues, darme cuenta de que me podía explicar quién era yo, qué es lo que quería hacer y qué tenía a hacer. Ese fue mi inicio, astrología. ¿Vale? Lo que también me di cuenta cuando empecé a dar clases a cabo de muchos años, de saber de trabajarlo mucho y todo eso, empezar a dar clases de astrología, es que para astrología, para aprender profundamente astrología, se necesitan muchas ganas. Porque no es algo fácil, no se aprende en, en pocos minutos, en unas horas, un curso de fin de semana, no se puede aprender astrología. Se puede tener una idea, eso sí, ¿vale? saber de qué va, ver si te gusta, pero. Saber, por ejemplo, interpretar, no, se necesita bastante tiempo. Y cuando me di cuenta de eso, empecé a buscar otras herramientas, porque me habían hablado de muchas con el tiempo, que sirvieran para algo parecido, para conocerse a sí mismo, desde otros ángulos, desde otras técnicas, y fue cuando descubrí la numerología más adelante ahora resumo rápido un poco porque quiero llegar a una cosa eh, más adelante descubrí la, los siete rayos y más adelante los chakras cuando tuve estas cuatro herramientas conocidas fue cuando me di cuenta de que todas eran muy buenas pero todas eran parciales cada una de ellas te, te explicaba tu vida tu manera de ser lo que has venido a hacer pero desde un enfoque que te servía pero faltaba algo que te lo podía dar la otra parte. No sé si me explico bien, pero después te de daré algún detalle más, pero por ejemplo, la astrología es muy precisa, mucho para decirte, yo qué sé, este año tiene puedes tener un problema de falta de autoestima porque, yo qué sé, te viene un recuerdo de que el padre no te quiso, tú piensas que no te quiso, es igual, te puede ser muy preciso incluso te puede decir tal mes puede pasar algo respecto a eso la numerología no es tan precisa ni mucho menos pero en cambio te da una información que la astrología también te la puede dar pero es mucho más difícil encontrar que es ¿Qué es lo que las familias la familia tus linajes lo que se llama la herencia familiar te ha transmitido por ejemplo eh, yo nací en una familia apelidada internar por eso yo me da muchos de mi padre y abuelos se llamaban invernad que tienen una trayectoria, que cualquiera de vosotros puede estudiar la suya y darse cuenta de que hay un patrón, si puedes preguntar sobre los ancestros, claro, un patrón que se va repitiendo. Entonces, con la numerología, sin necesidad de preguntar, puedes ver ya, porque, por ejemplo, a mis abuelos yo no podía preguntar, estaban muertos. Podía preguntar a mi padre sobre los abuelos, pero no mucho más allá. Entonces, puedes saber qué es lo que está pidiendo para ti, que arregles de todo el linaje familiar, en tu vida actual, o sea, qué te pide el padre inconscientemente, la energía de, de la familia del padre y qué te pide la familia de la madre, por ejemplo, entonces eso en astrología no es que no se pueda ver, porque es la herramienta más completa que conozco, también lo puede ver, pero es muy complicado llegar a ese detalle y en cambio en la numerología los no es que lo habéis hecho, los sabéis, es, la, la cuatro cálculos ya te da unas pistas increíbles. Entonces tenemos, astrología te da un tipo de enfoque de conocimientos muy buenos sobre ti. La numerología te da otros y encima es muchísimo más fácil de aprender para un para mí mismo y para otros. Así como astrología, yo tardé unos cuantos años en saber de verdad la numerología en un año sabía. O sea, tenía práctica. ¿vale? Se aprende rápido, pero luego con la práctica yo en un año ya sabía. Y luego resulta que los chakras, perdón, los rayos es otra herramienta que te da otra visión más espiritual, diferente de cómo son todas las energías de tu alma, de tu cuerpo, de tus emociones, de tu mente, desde un punto de vista mucho más sutil, más espiritual. Que claro, si lo que quieres comer, eso no te va a servir, ¿entendéis? No es práctico, tan práctico como otras cosas, pero te da ese otro enfoque. Y encima, no vamos a entrar en los detalles, los chakras también te dan otro, otra, otra visión de ti. Cuando me di cuenta de esto es cuando empecé a formular un curso especial que lo que fuera lo que hiciera si fuera m, integrar todas estas herramientas entonces ahora actualmente lo que yo ofrezco eh, propongo etcétera es que se haga cada uno la parte que le interesa pero en realidad lo que yo estoy ofreciendo es un curso completo de las cuatro herramientas la astrología numerología rayos y chakras cada uno puede aprender uno independiente, porque hay personas que le encanta la astrología, le gusta mucho, y lo demás no lo ven necesario. Yo lo veo necesario, pero no tiene por qué verlo a otra persona, y por lo tanto, ese módulo se aprende. ¿vale? Otras personas dicen yo la astrología la veo muy complicada, y me interesa solo la numerología. Pues, ¿por qué no? Por eso yo ofrezco cursos independientes, ¿vale? y los sigo haciendo. Antiguamente estaban desconectados porque hacía curso de astrología, curso de numerología, ahora no, ahora están conectados a través de una serie un hilo conductor que los va haciendo. Y a esto le llamamos asesorar con el alma. Es el nombre que le he dado porque esto es lo que me ha llevado esa primera observación que hice a las estrellas. Cuando miré las estrellas sentí que me tocaba el alma. En ese momento era un niño, nueve años, ni idea del alma. Bueno, sí, mi madre me había enseñado la religión y que había un alma y un espíritu, y no sé cuántas cosas, pero tenía un lío aquí en la cabeza que no sabía lo que era, eso lo no tengo claro. Entonces, eso me llamó de tal manera que dije: Yo quiero saber primero, y una vez sabes, quiero transmitirlo. No me lo podía quedar para mí, por eso acabé siendo profesor. Supongo que ya se nota, ¿no? Lo que es hablar, hablar, hablar, sé, me sale. No, a veces nadie me tienen que hacer callar y todo. Eh, que conste que eso lo he ido aprendiendo, eh? pero la cuestión de transmitir es lo que me llena. Asesorar con el alma es, en realidad, por lo tanto, una manera de hacer, no es una técnica. La técnica sería astrología o numerología, eso sería la técnica que se usa, sino un, una, un enfoque, una manera de funcionar con todas esas herramientas. Y eso es lo que yo estoy dando y proponiendo en todos los lugares donde voy. En Pineda, que tenemos la Asociación Cambien, pues allí estoy dando este tipo de cursos. Aquí también, en, en, en Luis Millet, ¿no? Sí, tenemos la, la Asociación Cambien que estamos dando este tipo de cursos, y he dado algunos, ¿vale? Y lo hacemos a veces en fin de semana, a veces en, diariamente, etcétera Pero es que la idea es esa, y eso es lo que, por eso he dicho que me cuesta, sí, hablar no me cuesta, ¿eh? Pero transmitir eso que quería transmitiros hoy es lo que más me cuesta. Es Eso es el espíritu que nos llama. Es, uh, además, que suena un poco así, ¿eh? como si bajara. Como si bajara esta música. Los móviles. Sí, sí, sí, suena un poco música electrónica, ¿no? De, de bajada. Pues la transmisión de buscar saber quiénes sois. No, no estoy haciendo propaganda de que lo hagáis conmigo. Pues si queréis bien, lo claro que sí. Pero no es eso, es. Es lo más importante que podéis hacer ahora. Y no sabéis lo privilegiadas, ya que todas sois mujeres, <risa> las privilegiadas que sois, somos todos los que estamos nacidos. Ahora, en esta tierra, porque con poco que miréis un poco hacia atrás, y ya no hablo de la Edad Media, hablo de vuestros abuelos, por poner un ejemplo. La mayoría, no todos porque habrá de todo, ¿no? pero en líneas generales, hace 50 70 años 100 igual lo que teníamos que hacer era sobrevivir todo el mundo excepto los ricos evidentemente que siempre han habido pero en general la mayoría la masa de la gente tenía que sobrevivir y mucho podía si sí, me podía dedicar un rato de descanso a estar con la familia cuando volvía del trabajo medio muerto de cansancio Hoy día también nos ocurre, nos cansamos y llegamos a casa y nos podemos sentar en la tele a descansar un poco, pero no es lo mismo. Lo que era hace unos años, no muy lejanos, nadie podía dedicarse a pensar en quién soy yo. Pensaba en qué comeré mañana, o en todo caso, qué comerán mis hijos. Sobre todo que a la que empezaban a venir hijos, lo no veas. Lo digo porque nadie se, se lo plantea. Es. Ay, me cuesta o no tengo tiempo, que eso también se usa mucho hoy día, ¿no? Yo no tengo tiempo. <risa> vale. Re, piensa en, mi, en tus abuelos, yo lo hice preguntándole a mi padre, yo digo, yo no conocía a mis abuelos, pero sí se lo pregunté a ellos y a mis padres y me lo iban diciendo, lo que me explicaban, ya no mis abuelos, mi propia madre, que no pudo ir a estudiar porque tuvo que estar trabajando en el campo, labrando y plantando cosas como todos los chicos y todas las chicas de ese momento a esas personas decirle reflexiona sobre tú sobre quién eres qué has venido a hacer y yo, si no sé si lo que he venido a hacer lo tengo claro acabar vale por lo tanto ahora en estos tiempos que con dificultades si quieres de algunos vale pero tenemos tiempo y posibilidades y no sólo por el tiempo nuestro o la posibilidad de eso sino porque hay gente que te explica Hace, eh, unos cuantos años lo hubiera buscado yo me acuerdo cuando empecé a dar clases de meditación de relajación etcétera que cuando hola. Hola, buenas tardes, cuando <risa> lograba encontrar a un grupito de gente que le interesara eso después de unos cuantos meses de darte a conocer que empecé en Tenerife en, la, en Canarias no en Tenerife y después de meses de darte a conocer y todo eso y venían cinco personas y te podías dar con un canto en los dientes y encima todas eran mayores, digo mayores de, de 50 seguro, ¿vale? que ya tenían más o menos la vida arreglada y que casi todos ya pertenecían a algo, que si el Rotary Club, que si un masón, un francmasón, un Rosacruz, gente que ya había entrado en escuelas esotéricas o algo así, porque el resto de la masa no estaba para eso, ni se había enterado. Y cuando yo empecé a aprender, aquí en Gerona, bueno, aquí en Gerona donde yo nací, pues es que ni conferencias. Esta conferencia era un lujo. Yo había ido cuatro veces a repetirla solo por poder escuchar que hablaran de algo interesante. Porque eso sí, conferencias de, de arte, las que quieras, siempre han habido. Conferencias, exposiciones, eso hasta cierto punto ha habido. Pero de estos temas es que ni en libros no encontrabas. Por eso digo, es, hoy día es una es un es un privilegio estar en esta época para poder Descubrir lo que te interesa, descubrir quién eres, y por eso, cuando hay una posibilidad, lo que yo os digo es aprender, simplemente, id a aprender lo que, os, lo que queráis, da igual, pero buscad algo que os llene, que os, que os haga vibrar. Y entonces, sí, que que hacer propaganda de mí, lógicamente, ¿no? No solo de los demás. Aprender, para mí, no es simplemente aprender matemáticas. Ni aprender a pintar, ni aprender a. Eh, que conste que pintar va muy bien, porque también es un desarrollo personal bastante grande, si se hace con ganas. Pero para mí, claro, el aprender de lo que estoy hablando es: ¿quién soy? ¿Qué sois? La mayoría de vosotros, seguro, no os lo habéis reflexionado de verdad. Es vais por supuesto: ¿qué hago aquí? Ya no venís a ladrar, ni tampoco venís a estar trabajando las ocho horas al día. Ni venís a tener hijos y casaros y tener dinero, todo eso va implícito en el trabajo normal, en el día a día, pero no es eso lo que os va a llenar. Y el que tenga la suerte de ya tener la vida tranquila, cubierta y todo eso, se dará cuenta de que una vez ya lo tienes todo tranquilo, te sigues preguntando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Los conocimientos de asesorar con el alma, sea que los de yo o cualquier otra persona que los da, porque habrá muchos que dan astrología, numerología, etc., son los que realmente te hacen primero cuestionarte alguno de vosotros ya lo que habéis hecho alguno de estos cursos os habéis dado cuenta que lo primero es yo soy así no yo no este rayo no me gusta este número no me gusta porque claro te das cuenta que no te gusta eso, eso que estás viendo o que menos nos gusta también sabe evidentemente pero una vez te aprendes a dar cuenta de que eso no es que sea malo simplemente que no lo sabes está bien eso es lo bueno de, de todas estas herramientas no hay nada la segunda cosa que aprendes es no hay nada malo hay cosas mal usadas sí pero no hay nada malo en ti vale bueno ni en astrología ni en numerología por lo tanto puedes darte cuenta primero de dónde te equivocas con lo cual lo puedes corregir más fácilmente porque todos sabéis que el hombre aprende a base de hostias y me perdonáis la expresión a base de bofetadas de errores equivocaciones y problemas pero si tú eres alguien que aparte de los problemas que te da la vida vas buscando el por qué lo que puedes hacer es corregirlo antes de que vuelva a pasar y por lo tanto ya no repites esa lección no hace falta que aprendas a base de bofetadas Puedes aprender a base de cosas positivas pero para eso necesitas saber Bien entonces como digo a nivel de sabiduría personal hay muchas herramientas y ahí es donde por un lado en esta charla veníamos a hablar de que se está programando un curso de astrología y un curso de numerología que forma parte de esto Uno, un curso de astrología que sería el, los, los martes a las ocho y media una hora y media cada semana y un curso de numerología que sería los jueves a las ocho y media también una hora y media cada semana son cursos que doy de tres meses, o sea, 12 clases en total. Como tengo la formación astrológica, el número 12, de los doce signos me encanta, podrían ser 13 clases o diez, daría igual, se, se hacen más largas o más cortas, y ya está. Pero el número 12 me gusta, y por eso lo hago, ¿vale? Uh, pero lo importante es que busquéis aprender cualquiera de estas cosas. Y una vez lo sabes, te das cuenta de que no solo te sirve para atender, a aprender cosas de ti, sino que entiendes mejor a los demás. Y eso también te cambia la vida. No solo. Conocerte a ti te cambia bastante. Y te da oportunidad de mejora. Rápida, más rápida de lo normal. Que no hacemos milagros, ¿eh? Eso a Lourdes, a Fátima o a los lugares así, quizás, si no hago milagros. Pero sí que es cierto que se avanza más rápido, te caes menos, te equivocas menos, etcétera Pero si es que además es impagable, si tienes hijos. Para poder educarlos de una manera menos conflictiva de lo que solemos hacer. Porque cuando entiendes, ahora estaría daré algún ejemplo, cuando entiendes cómo es alguien, aunque no sea profundamente, pero con algún detalle, sabes cómo puedes tratarlo y sabes el por qué pasa ciertas cosas. Y eso tanto la astrología como la numerología, da igual, te puede ayudar en eso. Pongo un ejemplo. En astrología es lo primero que se aprende. Y. Venga, ya os doy una clase gratis, corta, pero una clase gratis de astrología. Eh, pero resumida, sin que tengáis que aprender mucho. En eh, la astrología hemos aprendido que, aparte de que hay 12 grupos, los 12 signos, ¿de, acuerdo? de personas que tienen unas características, vale, sí. Pero hay tres grandes grupos de la humanidad. Tres grupos que eh, son necesarios, es correcto ese funcionamiento, pero que son muy diferentes. Hay las personas, vamos a dar el nombre que uso en, la, en la astrología, que se llaman lineales, las personas triangulares y las personas cuadrangulares. No tiene nada que ver con la forma de la cara, aviso, ¿vale? No es forma cuadrada. ¿vale? Se le llama lineal al que tiene en el dibujo de la carta astral, si algún día habéis visto alguna, que hay muchas líneas, pues líneas que son eso, líneas sueltas, que no forman ni triángulos, ni cuadrados, ni nada, líneas sueltas. Se le llama triangular al que todos son triángulos. Y se llama cuadrangular, que tiene cuatro o más lados, polígonos. Eso es la parte técnica. Pero eso tiene una importancia que seguro que vosotros ya podréis aprovechar. La persona lineal es la persona que necesita... Perdón, vamos a decir la, Las líneas estas indican la motivación de tu alma. El por qué haces las cosas. Fijaos, el por qué. No el cómo, ni el cuándo, ni el qué. Solo te dice el por qué haces las cosas. Pero no sé, a vosotros os pasa, pero a mí me cuesta saber por qué hago las cosas. Pero no tengo ni idea de por qué lo hace otro, otra persona. ¿Vale? El por qué. El por qué profundo, no el detalle. ¿Por qué voy a estudiar matemáticas? Bueno, en mi caso, ¿por qué voy a estudiar astrología? Por ejemplo. Bueno, mmm, el que sea astrología da igual. El por qué voy a estudiar, eso sí que es importante, eso es lo que te dice esto que os voy a comentar ahora. Y luego será zoología o matemáticas o lo que sea. Pero el por qué quiero estudiar esa motivación se ve que si eres lineal, el por qué haces las cosas es porque me da la cara. Bueno, dicho de otra manera, porque quiero hacer cosas, me quiero mover, quiero hacer muchas cosas. Necesito aprender haciendo cosas. Seguro que si no lo sois alguno de vosotros, conocéis la gente que es así. Hago esto, hago lo otro, ahora empiezo un curso, ahora empiezo otro, me cambio de casa, cambio los muebles, hago. Constantemente está moviéndose, haciendo cosas. ¿Hay alguien aquí que podría levantar la mano que se identifique con eso? Que no es nada malo, ya lo veis. Dos, caray, una, dos, tres, cuatro, cinco. No, una, dos, tres, cuatro, perdón. Bien. No, no, sí. hay las tres maneras son buenas, adecuadas y perfectas. Otra cosa es que puede causar problemas la interacción, ya lo veréis. Pero darte cuenta que eres una persona lineal, entonces seguro, os, os voy a hacer una pequeña pregunta y seguro me vais a decir que sí. Seguro os habéis sentido frustradas muchas veces en la vida. La sensación, no me entiende nadie, ¿verdad? ¿Verdad? El lineal no lo no entiende nadie, lo entenderéis ahora cuando lo explique, ¿por qué? ¿vale? Pero, pero es una cosa correcta, no está mal, aunque a veces hayáis pensado, estoy mal, tengo algo que no funciona, porque nadie me entiende. ¿El punto fuerte de los lineales? Sí. sí, el punto fuerte de los lineales son que son capaces de no parar nunca, de hacer cualquier cosa. O sea, son gente que siempre están haciendo cosas pero no acaban ni finalizan. Bueno, no, sí. Pueden, ese sería el punto débil. El punto débil es no terminan muchas cosas. Empiezan muchas y no las terminan. Vale, pero alguna terminan, ¿eh? porque si no. <risa> no, estos son, en la humanidad, son los llamados pioneros: vale. el descubridor, el pionero, el inventor. El que no tiene miedo a probar cosas nuevas, ese es el lineal. El rojo, ¿no? me... sí, parecido al color rojo en, en otra de estas. Vale. Entonces resulta que la persona lineal en la humanidad, si no hubiera, estaríamos parados. Porque no habría inventado la rueda nadie. Digo la rueda, cualquier cosa. El inventor es una persona lineal. En este caso es una persona lineal en la mente que va dando vueltas y siempre está inventando cosas otra cosa es que si solo hubiera lineales que todo el mundo fuera lineal se habría inventado la rueda 10.000 veces pero no se habría usado para nada todavía porque se habría dejado a medias por eso tiene que haber el contrario la persona que es totalmente diferente que son los cuadrangulares la persona cuadrangular que técnicamente en la carta tiene esos cuadrados, etc ¿vale? es la persona que lo que valora lo que le motiva es conseguir seguridad estabilidad son las personas que necesitan seguridad y estabilidad. Los lineales no. O da igual. Hombre, todo el mundo quiere tener dinero, un poco de estabilidad. Pero luego, si te, te, tú estás muy estable, no, no, yo quiero descansar. Y viene alguien y te dice, oye, ¿te apuntas a? Sí, ese es un lineal. El cuadrangular es exactamente lo contrario. Quiero estar en casa tranquilo. Quiero tener un trabajo fijo, estable. Quiero una familia. Quiero tener esta estabilidad y seguridad. De hecho, estas personas son, como digo, lo contrario del lineal que el lineal. Se mueve mucho el cuadrangular, se mueve lo mínimo posible. Se mueve si hay que hacerlo, pero solo porque hay un motivo real. Si no, nada. Fijaos, el lineal inventa, vale, muy bien, inventa, prueba una cosa nueva y la deja. Y el cuadrangular, que tiene mucha vista, ve que allí hay un invento, lo patenta y se hace rico. El cuadrangular es el que estabiliza los inventos, las novedades. Eh, colón debía ser lineal y los descubridores pero luego del, de la gran masa de, primera de gente que fue a descubrir los que se hicieron ricos no fueron ellos ¿eh? fueron los que vinieron después cuando ya no había moros en la costa cuando todo estaba pacificado y empezaron a, pues, a esclavizar a lo que fuera la cuestión es que empezaron a, a ganar dinero ahí. Claro, si lo pintan así dice que malos no, no es necesario que haya una estabilidad de hecho, cuando te declaraste, o si se te declaró a alguien, eh, hiciste una pareja, eso es lineal. atreverse a al menos a mí me costó tú eres declararme. Tú ¿Perdón? ¿Tú eres tú no, no, yo soy triangular y lineal, una mezcla. Vale, o sea, puede ser una mezcla de. Sí, sí. evidentemente no ¿La las personas son o lineal, lineal, triangular o cuadrangular, o una mezcla de dos o de tres. ¿Vale? En mi caso, soy una mezcla de dos, lineal y triangular. ¿Lineal sería que hay muchas oposiciones? No, no, línea sueltas, simplemente, da igual. Sueltas? Las que sean, sí. que tiene muchos triáng triángulos? Triángulos de diferentes colores, ahí, hay Pero bueno, eso ya es el detalle técnico, tampoco vamos a dar eh... en ast astrología Quiero profunda. Saber. Pero <risa> es que esa me gusta explicarla, porque pues, quizá es bastante un poco largo de explicar, pero es útil, o será útil, sin necesidad de saber astrología. Ahora lo veréis es que es fácil de, de, de usar en astrologías es que ves la carta y ya puedes decir esta persona es lineal, triangular o mezcla etcétera y entonces puedes saber cómo es la otra persona sin conocerla ¿vale? que eso es lo bueno de la astrología ahora yo os digo que para, para poder usar tenéis que conocer un poco a la persona sin necesidad de, de la carta lineal cuadrangular los dos estos son totalmente diferentes y necesarios la humanidad necesita tanto el lanzado exacto está buscando una palabra exacta no lanzado como el parado porque los dos son necesarios si todo es hacer hacer hacer correr malo y si todo es quieto y no nos movemos malo se ayudan mutuamente pero son tan diferentes que estaríamos en guerra siempre si hubiera solo estas dos facciones los lineales los cuadrangulares unos estarían en, yo que sé en un continente y nosotros en el otro porque no habría manera de entenderse por eso están los del medio los triangulares el que tiene triángulos mayormente es la persona que lo que hace lo que le valora lo que le motiva es la relación humana relacionarme relacionarme con la gente tiene curiosidad por saber conocer mundo personas y además quiere relacionarse ¿Vale? entonces resulta que Uh, el triangular es el que puede entenderse a uno y a otros puede entender al lineal porque quiere entenderlo como persona y también le gusta moverse no tanto pero le gusta moverse y puede entender al cuadrangular porque le gusta como persona y también le gusta estar a, tranquilo pero no tanto es el intermedio el puente digamos, digamos que yo, yo le llamo el pegamento de la sociedad seguro que alguno de vosotros a ver primero alguno de vosotros que estáis aquí se considera Cuadrangular por lo que he explicado. Mira qué bien. No le nada. Ni uno. No, que no es nada malo, insisto, ¿eh? Por si acaso. Vale, bueno, no, el cuadrangular es la persona seria, estable, que necesita la seguridad y la estabilidad, básicamente. Dicen que el ejemplo más extremo de lineal es el descubridor. ¿Vale? Estos que quieren irse a Marte ahora para no volver, eso tiene que ser lineal, pues si no, ahí no. El lineal se iría a Marte aunque fuera solo. El cuadrangular, el típico, es el funcionario, en un despacho, trabajando toda la vida de lo mismo, sin moverse. ¿Vale? Ese sería el escena claro. ¿vale? Y luego, el triangular, ¿qué es? El resto de personas que trabajamos de cara al público. No solo los que hablamos, como estoy haciendo yo, de orador y claro, gente o profesores, sí, pero también está el vendedor en una tienda, el que está trabajando con la gente, el, el camarero, es igual, el asistente social, todo el mundo que trata en su trabajo con la gente necesita de triangular. De hecho, es de uno de los más abundantes, de los que hay más de personas. Bien, montón, ¿verdad que aquí la mayoría os consideráis triangulares? Casi seguro. Y luego estamos las mezclas. Vale. Habrá gente lineal y cuadrangular, un poco con problemas luego, porque claro, son dentro del signo en una manera y otra muy diferente. Pero también hay lineal y cuadrangular, lineal, perdón, lineal y triangular, y triangular y cuadrangular. La mezcla puede ser cualquiera. En mi caso concreto, yo soy triangular y lineal. Los que me conocéis un poco ya sabéis que lo que es hablar no me importa. Relacionarme con la gente, soy presidente de una asociación de 70 socios. Anda que no. Y eso me lo hubieran dicho hace unos años. uh me sudor. Pero aparte de eso, también habéis visto qué hago, que soy informático, hago páginas web, hago conferencias, doy clases me dejo cosas. Ah, escribo libros. O, o sea que. que Ah, sí, yo calazos, sí, Cartas, cartas, cartas, cartas de tarot, sí, bueno, es que hago de todo. Porque en la parte lineal tira? mía se aburre. Cuando no estoy haciendo tres cosas a la vez, ya tengo la sensación de que me aburro. Esta es la parte lineal. Pero luego está la triangular, que no me gusta hacerlo solo. Me gusta hacer muchas cosas, pero no solo para mí. El lineal sí podría hacerlas solas. Yo me hago unas cartas de tarot para tirármelas a mí. Eso sería genial lineal. El triangular es para otros. ¿Vale? Si además tuviera la parte cuadrangular, que esa la ha tenido que aprender, yo no soy así, pero la ha tenido que aprender, pues he aprendido a. o eres un poco estable, o no ves un duro. Y si tienes problemas económicos, o de... casi siempre el que no tiene nada de cuadrangular, le cuesta no tener problemas económicos, porque no le importa el dinero ni la estabilidad. Bien, esto es para que entendáis más o menos lo que son. Pero luego, lo... ¿qué utilidad puede tener? Bien. Si estáis buscando pareja, las que ya tenéis, lo siento, os la ha tocado. Si tenéis hijos, si tenéis un, pro, un jefe, o sois jefes. No, me explico, lo veréis. Imagínate ahora que yo fuera alguien que estoy buscando una pareja. ¿vale? Y eh, os he dicho, lineal y cuadrangular no se entiende. A ver, dos personas maduras sean como sean se pueden entender eso por encima vale que quede claro todo el mundo puede ser pareja de otra persona si las dos son maduras y deciden hablar etcétera pero como eso no suele ocurrir ni yo sé si soy suficiente maduro ni cómo será la otra persona entonces lo mejor es darse cuenta de cómo es la otra persona en cuanto nos conocemos me voy a la discoteca a ligar un poco y empiezo a hablar con chica. Y resulta que esa chica me empieza a hablar de que para bueno, que empezamos un poco a hablar, pues de que ella viaja mucho, que ha ido aquí, que ha ido allí, que tiene previsto moverse, se va a ir a no sé cuándo, estoy haciendo esto, estoy, habla de hacer cosas. Escuchad, fijaos, a partir de ahora, cuando os dais cuenta de que alguien tú puedes escuchar lo que dice y fijarte, te das cuenta que hay gente que habla mucho de lo que hace. Ha hecho o piensa hacer, da igual, pero es el verbo hacer, moverse hacer hacer, ¡Ah! esa es una persona lineal. No necesitáis ver la carta para nada, se nota. Hombre, si es una mezcla, ya no lo está tan fácil, pero si es una lineal clara, bueno, a esa persona se le dice: la mejor para ti es una persona lineal también, ¿eh? porque va a tener suficiente energía para seguirte, porque si coges una cuadrangular ella querrá quedarse cada fin de semana en casa y tú querrás salir cada fin de semana fuera un día mientras estáis enamorados unos meses no habrá problema porque uno cede seguro por amor pero a la que se enfría un poquitín la cosa es cuando empiezan los problemas es que nunca me sacas es que nunca salimos es que no sé qué y esto es muy simplificado ¿eh? pero hay problemas realmente importantes porque lo que no entendemos es que el lineal es bueno es correcto esa manera de ser no lo está haciendo bajo probarte ¿vale? no está haciendo por porque te no, no quiere hacer lo que tú quieres lo está haciendo porque eres así el lineal y tiene que ser así es correcto es bueno solo que claro eh, hay que saber que es una manera de ser automática igual que la que tengas tú que no se no se cambia ni se debería cambiar no se debería intentar cambiar nunca nadie. Al revés, el cuadrangular se estresa, que no te puedes imaginar, con una persona lineal. ¿Por qué? Ay, es que no me deja en paz. Es que eh, si acabamos de entrar en esta casa, ya quiere cambiar los muebles. Es que ah. si alguno de vosotros ha tenido una pareja cuadrangular y ella lineal, sabe de lo que estoy hablando. Seguro. Porque es, es inevitable. No le has dado etiquetas, no sabes cómo eres. No lo sabías hasta ahora, seguramente. Pero es tremendamente útil, porque entonces hay dos soluciones. Solo dos, una. Partísperas, cada uno por su lado. <risa> o la más madura sería hablemos. A ver, lineal y cuadrangular. Pues de acuerdo, tú quieres salir siempre y yo no quiero salir nunca. Vamos a hablarlo y ponemos un intermedio. Este día salimos y este día no. Ya está. Ya, muy fácil. Pero hablando, no queriendo cambiar al otro. Esto es lo que tiene más problemas cuadrangular y lineal. El, el triangular, como he dicho, es muy adaptable, no tiene problemas eso en cuanto a pareja pero y los hijos yo como padre que he tenido tres de cuidado tres hijos sé cómo, cómo pasa eso eh, eh, con la que he tenido más problemas es la persona que era la chica que te era cuadrangular que yo soy triangular y por eso la podía entender pero mi parte lineal me llevaba porque ella con cinco años era más seria y más estable que yo que tenía ya treinta y pico 40 es que yo nunca lo había entendido. Es quieta, parada, estable. Ay, ay, ay. El dinero, el tener... tener Y de pequeña eran los juguetes. Yo para mí los juguetes siempre han sido incluso muy pequeño. A ver, vale. bueno, buscar en broche. Uh, Quitar un juguete a una persona cuadrangular. Vale. La educación, un padre es el que tiene que adaptarse, no el niño. Si quieres forzar a un lineal ahora pongo el caso, no, a un cuadrangular, como este caso, a que se mueva, le vas a hacer daño. Psicológicamente la vas a forzar. Hacer, por ejemplo, que una, un niño o niña cuadrangular haga muchas eh, cosas, actividades extraescolares es hacerle daño. Diga lo que diga cualquier psicólogo. Sí, es bueno hacerlo, ¿vale? De acuerdo, en general, para su crecimiento, lo que tú quieras. Pero a una persona cuadrangular no le va bien hacer muchas cosas. Mínimas. Y además si puede ser que la escoja ella. Que sea lo que realmente le gusta. Sabiendo eso, ¿verdad que es más fácil educar? Alinear al revés. Seguro que habéis conocido a... O os ha pasado a vosotros con algún hijo, o habéis conocido a alguien que dices que cuando llega la noche lo que me gustaría es pegarle un tiro, porque no duerme nunca y no me deja dormir. Es una persona interactiva movida, etcétera No, es lineal, no tiene ninguna enfermedad. Tiene que hacer muchas cosas, tiene mucha energía. Entonces, bueno, pues te más vitaminas tú para poder seguir, o buscar a alguien que te ayude. Pero dale trabajos, dale cosas, dale actividades. ¿Veis? Es lo contrario de, de aconsejar para un cuadrangular. Eso es ideal para ayudar a no damos detalles, fijaos, pero solo con esto evitamos problemas, pero mucho muchos. Insisto, con el triangular nada de problema, porque tú lo dices, vamos a movernos y dirás sí, y dices vamos a estar quietos, sí, no hay problema, se adapta, ¿vale? Los triangulares son adaptables, pero un lineal y un cuadrangular necesita un padre, una madre, que un educador, que le dé lo que él es parecido. Que se le esfuerce un poquitín siempre va bien para que aprenda cosas. Como he dicho yo, que soy lineal y triangular, he tenido que aprender a ser cuadrangular. No por mis padres, porque no les hacía caso, pero, pero sí, de mayor he tenido que aprender un poco a adaptarme a ser cuadrangular, un poco más estable de lo que yo era. Vale. Pero aprender un poco es una cosa, y la otra es convertirte en Es imposible. Quien es lineal no puede pasar a cuadrangular, a hacerlo. Puede aprender a actuar durante un tiempo así, a ratos. Eso sí, cualquiera de nosotros lo hemos hecho. Seguro que todas un poquitín de todo ya lo tenéis. ¿Por qué? Por la edad hemos ido aprendiendo. ¿sí? ¿En según qué, por ejemplo, en el trabajo o eres estable, cuadrangular o duras poco. Si te interesa mantener el trabajo, pues aprendes a ser cuadrangular, aunque no lo seas. Pero no te conviertes en cuadrangular. Y por eso en los hijos es lo más importante para poder darle la educación que realmente necesita. Y en la pareja para dejar de intentar cambiarlo cuando os dais cuenta de que él es totalmente diferente de, de vosotras o al revés. ¿Vale? y lo último que quería decir sobre esto que puede ayudar a entender problemas importantes los que sois lineales ya os he dicho sabéis que nadie os entendía hay algún caso en que esto se lleva al extremo y entonces es donde hay problemas importantes eh, muchos lineales son personas que tienen una sensación de frustración muy fuerte depende si vosotros habéis podido superarlo bien pero yo recuerdo en una de las interpretaciones que hice me quedó grabada y la, la explico casi siempre por porque me, me quedó muy grabada un chico que debía tener 18 a punto de hacer los 19 y que empezó a interpretar la carta la carta astral y le explico lineal porque era lineal lineal puro todo lineal entonces le explico le empiezo a explicar que es así ya es y que esto es correcto que no es ningún problema que no sé qué no sé cuántos y empezó a llorar yo no me, me quedé parado no bueno, lloraba, le salían lágrimas, ya hay par, y no sé qué. Entonces le empecé a preguntar qué pasaba. Pues, hombre No estoy diciendo nada malo, dice, no, ya, pero es que eres la primera persona que me hace entender que no soy raro, que no tengo nada estropeado. La frase suya, no tengo nada estropeado. No, claro, que no tiene nada estropeado. Dice, ya, pero es que lo que he sentido desde que tengo 5 o 6 años. Desde que yo recuerdo, siempre he tenido la sensación de que no me aceptaba nadie, que yo no debía ser ni de la familia adoptado quien sabe qué. la cuestión es que siempre era yo aquí no pinto nada nadie incluso los propios profesores lo rechazaban eso es muy típico de una persona lineal sentirse rechazado desconocido no aceptado por el mundo y claro si eso te pasa al pequeño y es muy fuerte la sensación puede crear trauma importante porque esa persona no tiene autoestima no tiene confianza en sí mismo es incapaz de pensar que puede llegar a donde sea si logras hacerle entender a esa persona que es una persona normal y corriente, correcta, perfecta, que sí tiene una manera de ser, que puede dar problemas con la sociedad si no lo aprende a arreglar un poco, vale, por el exceso, no, pero que está bien. entonces con eso solo, bueno, ese chico lo es uno de mis mejores clientes, <risa> no ha ido viniendo y trayéndome más gente, no. y fijaos, qué, qué cosa más tonta. Simplemente con las líneas en este caso lineal, triangular. y eso debería ser algo de, de, de psicología básica porque sí, la astrología lo, lo ha encontrado lo ha demostrado pero ya os, ya veis veis que es algo psicológico. no, no, no, no, no, no, como si eres la cara que tienes ni de que si vas a tener no, nada simplemente es la parte psicológica y eso con una carta es lo primero que se ve ¡Pam! lo no, no, y tú ya sabes si esa persona es introvertida, extrovertida, si tiene problemas de, de frustración, si es alguien al contrario, que se, está muy bien adaptado al, al medio, etcétera. Fijaos que esto, vosotros, ahora que os lo he explicado, no necesitáis una carta para saber esto evidentemente hay muchísimo más Esto es algo que se aprende en la primera lección de astrología de la que yo doy eh? cuidado ahí como sabéis hay diferentes clases de astrología lo que llamamos astrología clásica hay montones de astrólogos que le dan nombres diferentes yo uso el método hubert de psicología astrológica que enfoca mucho en la parte de psicología de entenderse a sí mismo y entender a otros en todo caso entonces este tipo de astrología empezamos con esto para que sepamos qué es Bien, un pincelazo de astrología y un solo, rápido también fácil, de numerología, para que sepáis. Es posible que hayáis oído hablar de que la numerología te dice, pues si no os lo digo yo, que, eh, cómo eres, a, a, como la astrología, cómo eres, qué has venido a hacer, eh, tus defectos, tus virtudes, potencialidades. Bueno, y en lugar de hacer como la carta astral en astrología, que necesitas la hora de nacimiento. Momento y la fecha y la hora de nacimiento para calcular cómo estaban los planetas en ese momento del sistema solar. En numerología se hacen unos cálculos a partir de tu fecha de nacimiento, la hora no importa, ni tampoco el lugar, solamente la fecha, y tus nombres: el nombre y los apellidos de tu padre y de tu madre. Entonces, con esto, las letras se convierten a números: la A vale 1, la do, la B2, etc. Es bastante fácil, es tedioso porque hay que hacer una serie de cálculos, pero es fácil. No es nada difícil ni de aprender ni de hacer. Y te sale una serie de números que te explican cosas sobre ti. Bien. Lo primero, con la numerología que yo enseño, la que yo, nosotros llamamos, por decirle un nombre, para diferenciarla, numerología evolutiva. Pero bueno, esto es un nombre que no significa nada, numerología. Lo que sí es muy diferente de la numerología tántrica, que es otro tipo de numerología. Eh, lo que hacemos con esto es. Eh, tener en cuenta lo que nos diferencia bastante es tener en cuenta a los abuelos. O sea, la generación anterior. En numerología cuando usan los nombres, yo me llamo Josep Quindernat amer pues se usa Josep Gimnàtamet, padre, eh, apellido de padre, apellido de madre y mi nombre, ya está. Si fuera José María, pues José María Gimnàtamet, o sea, los dos nombres, etcétera. Con nuestra numerología usamos los dos apellidos del padre y los dos apellidos de la madre. Porque entonces, fija, fijaos, hay países en donde solo se usa un apellido. La mayoría de la gente tiene un solo apellido, no tiene dos. Pero eso aquí en los países sudamericanos y aquí nosotros, yo soy américa porque se lo trasladamos nosotros, lógicamente, ¿no? tenemos se, se coge el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre y esto es lo que tiene el hijo. Tenemos dos. Pero sigue siendo lo que llamaríamos el linaje masculino. Joseph, mi nombre. Jim Bernard es el apellido, primero, de mi padre y del abuelo de mi padre, y del abuelo de la etc. Amer es el apellido de mi madre, ya, sí, mi madre, pero es el apellido del padre de mi madre, y del padre, del padre, del padre, del padre. Son linajes masculinos. Con lo cual, mi maestra, Martín Gocatrix, que es la que me enseñó este sistema, y a la que le agradezco que hiciera esto, porque es una de las primeras, si no la primera de todos, que yo sepa, que, que puso esto ¿no? de tener en cuenta los, los linajes femeninos, ella dijo es que faltan las abuelas, faltan la parte femenina, entonces añadió el segundo apellido del padre, por lo tanto la madre del padre y el segundo apellido de la madre, por lo tanto la madre de la madre entonces tenemos al menos, hombre más atrás no podemos ir, pero al menos dos padres, dos madres, bueno dos masculinos y dos femeninos, bien, con esto ya eh, tenemos mucha profundidad, profundidad de lo que nos transmiten las herencias familiares pero hay algo que quisiera también, lo mismo que he dicho, una cosa fácil y corta de numerología, que es tu número. Si entráis en internet y buscáis mi número, en, astro en numerología, mi número, y te piden la fecha de nacimiento, tú la pones y te dice tú eres el número uno, o el 2 o, el, o el, diez, bueno, el diez, el uno, el nueve, el siete, da igual, ¿no? Te dan un número y te dice tú eres así. Y el ser así significa que, primero, eso es un error enorme. Vosotros creéis que una persona... ¿Puede ser un número solo? Eso es imposible. Igual que cuando te dicen que eres Aries, o Tauro, o Géminis, están diciendo que eres un signo. No, tenemos los doce signos. En nuestra carta están los doce signos. Solo que hay algunos que se notan más, eso sí. Pero somos una mezcla de varios signos. Con números igual, no somos un solo número, somos una mezcla. Por eso cuando te dicen, tú eres el uno y, por lo tanto, eres eh, impulsivo, lanzado, parecido al lineal que he explicado antes, que haces muchas cosas que no tienes en cuenta nadie, bla, bla, bla, bla, bla. bla. Te están simplificando. Es como si te dicen, eres mujer. Bien, gracias, ya lo sabía. Bueno, en mi caso, hombre, ¿no? Es simplificado en exceso. No es así. Y segundo error, la suma de tu fecha de nacimiento no es como eres tú. Es lo que llamamos tu camino de vida lo que has venido, bueno, una de las cosas bueno, lo que has venido a aprender a ser no eres así vienes a aprender esa energía a moverte de esa manera lo cual es muy diferente me gustaría para hacerlo algo más útil para todos daros una pincelada si no a todas al menos bueno las que ya lo sabéis pues no no lo vamos a hacer pero para poder explicar un poco lo del camino de vida ¿Me puedes decir tu fecha de nacimiento, por favor? Solo no, eso, no te preocupes, no, no vamos a hacer nada. No, a Solo el camino. Mira. No sí bueno, uh, ¿tú quieres darme la... tu fecha de nacimiento? No, pruebo. a mí me es complicado. Fecha de nacimiento, no la sabes. Ah, vale. Porque, porque, porque tengo una fecha, pero la hacían otra. Mira, como mi padre. Vamos a ver, empecemos por eso. 21 de marzo, pero 82. 21 de marzo de 1982 lo calculo lo, a ver esto se hace a mano ¿eh? vale mira qué bien empezamos bien <ríe> vale. que no he puesto el apellido y el programa no me lo permite 21 el 04 de 1982 calcular Es que es lo último que quería explicaros, vive que lo vierais. A ver. Vale. 21 de marzo, 82. Vale, hasta. Bien, tú tienes un camino de vida nueve. Camino de vida 9, el número 9. Ahora, sí, ahora entenderéis qué es lo que se explica con esto. ¿21 del 4? Ah, perdón. Uy, mira. Vale, vale. Gracias por decirlo porque yo. Ah, eh, cambia, cambia. Era, era otra cosa, evidentemente. Del 82. Sí, 8, tienes razón. Uno menos. Ay, bueno, vamos a ver. Fijaos. Primero, si tú lo miras en internet y dirán, tú eres un 8. No, tú no eres un 8. Tú has venido a aprender un 8. Y eso significa que has venido a aprender la abundancia económica y de todas clases. El 8 es el número de la abundancia. Pero tienes que aprenderlo. O sea, tú lo no naces ya con los bolsillos llenos. No, no. más bien al revés, ¿verdad? Exacto. Es muy es. <risa> claro. entonces encima es que no te importa mucho el dinero lógicamente pero aquí lo que te está diciendo es de que una de tus lecciones a aprender es que aprendas a valorar las cosas y a valorarte a ti misma también que seguro que no lo haces veis cómo es muy diferente ella no es alguien abundante es alguien que viene entre otras cosas a aprender a trabajar la abundancia para sí misma y también para su entorno vale simplemente un pincelazo quieres decirme sí. Sí. a, a todos está... El 0208 en 1974, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Un 4. Camino de vida 4. A ver, uh, el camino de vida 4, estoy en la mitad del 8, ¿no? <ríe> no, el 4 es el que viene a aprender el ser cuadrangular, para que nos entendamos. Es la persona que viene a aprender a tocar de pies en el suelo, a ser responsable, trabajadora eh, y que más de una vez nace en un ambiente, eh, al igual que tú probablemente con el 8 naciste en un ambiente difícil económicamente, el 4 suele ser un ambiente difícil con muchas normas. No necesariamente de problema económico, pero sí al menos que se te encajona mucho. Mm, tuviste que ser muy responsable bastante rápido o al menos se te exigía así. Cuadra contigo? ¿Sí? <risa> me, si me permites voy a hacer una pincelada más <risa> espera un momento uh, una pincelada más porque uh, uh, algunos de vosotros ya lo sabéis hay números maestros que le llaman aparte del 0 al 9, que son los números normales, luego hay unos números el 11, el 22 y el 33 que pueden salir y representan como una octava más elevada entonces en tu caso tu camino kármico es el 22-4 4, pero se llama 22-4 tienes el 22, significa que Tienes que aprender eso que te he dicho, ser práctica, responsable, etc. Pero si lo aprendes bien, cuando seas mayor, ¿m? puedes dedicarte a ayudar a hacer eso a los demás. O sea, ayudar a, a mejorar el mundo. Porque el 4 es, quiero mejorar, necesito mi mundo, estabilizarlo y mejorarlo. El 22 es lo mismo, pero aplicado a la sociedad. No tienes... Espérate, primero haré los demás y entonces... Ah, vale. uh, mm, una pregunta simple, curiosa. ¿No tienes algún objetivo que sea social o de hacer algo para los demás, pregunto? Sí, no, todos. O oh, no, todos no. ¿eh? Hay gente que no tiene no, no tiene, no, no tiene, no tiene por qué tenerlo. Sí, ¿Verdad sí, sí, que sí? sí? Pues sigue adelante que lo conseguirás. Yo tengo también 22.4 de camino de vida. Y la asociación Cambio es uno de la, es mi ¿cómo eso? materialización de ese objetivo, o al menos uno de ellos. Por eso, por eso te lo comento. Vamos a... ¿Tú qué no lo habías dicho? Perdón. 13, 13. El 8. El 8 76. 76. No voy a tener que repetirme. El 8 también. Camino kármico eh, de la vida. El camino de vida 8. Aprender a abundancia. Te identificas un poco con lo que he vale. dicho. Pero no es que seáis así. ¿eh? Venís a aprender eso. Que es diferente. Sois de otra manera. Más compleja y de otra manera. que No hay efecto entonces. Sí, vale. Si hay que dar la 14, van a echar la 2002, ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí vale. Sí, no va Dímelo. 31. La 12. La 2002. 2, 0, 0. 2. 31, del 12, del 2002. Un 11, 2. Este también es un número maestro. ¿Qué edad tiene ahora? ¿Qué edad tiene? A la 14. 14. 14. Bueno, es jovencito. No, no no se fía de sí mismo ¿eh? no se valora el número dos es el camino de vida es alguien que viene a aprender a, a ser sensible es una persona muy sensible pero a valorarse no en el sentido económico sino de yo valgo yo sirvo suele ser una persona que es más bien introvertida y cerrada que le cuesta abrirse y que sufre bastante entonces pero eso es lo que viene a aprender cuando lo haya aprendido y eso ya depende de lo que cada uno de nosotros queramos aprender podemos aprenderlo a los 20 o a los 50 o no aprenderlo, sobre todo de cada uno. pero bien entonces será el número podrá trabajar el 11 que es el número maestro que es el mensajero el que es, viene a aconsejar a los demás puede ser pro, profesor puede ser uh, psicólogo puede ser pero eso de mayor ¿eh? estamos hablando de 30 40 años pero vamos de entrada Um, si puedes incluir el... perdón cisa, me cuesta... claro A sí irse. sí claro no, no se fía de sí misma no confía en sí eso los padres o educadores los que podáis ayudarle el... bueno, no es nada fácil ¿eh? pero intentar hacer que se sienta que vale que vale. No, de verdad los demás ya lo sabéis vale veis eso es lo que quería Fijaos. Yo te digo el mío, te digo el mío que yo sé, el mío que tengo en el carnet. Eh, como hay duda, prefiero no hacerlo, porque ah. entonces te diría algo que no cuadra. Qué, qué es ¿Algún día, bueno, si algún día quieres, yo te hago la carta y entonces lo comprobaremos. Si yo no que no, sé dónde, dónde sabe. Ah, decir, no, no a, me sabe más decir. Pero claro, yo sé realmente que va a nacer otra cosa. Sí, sí pasaba. A mi padre le ha pasado lo mismo. No o sabe ni la hora de nacimiento ni la fecha exacta. ¿Qué querías? Que, que si poseo no una fecha más. Y terminaremos con esto. pero Bueno, ahora haremos una ronda de preguntas para quien quiera alguna duda, pero no de esto, ¿vale? Simplemente era para que lo veáis. Perdón. Dime. Veintidós. El uno. Ah, fue cuando empezó la crisis, ¿verdad? Ya sabemos, nació y empezó la crisis. A ver, 22 del 1 del 2008, calcular. Camino 6. necesita mucho amor. Mucho amor. El 6 es la persona que ha venido, venido a aprender a amar y dar amor. El amor, el 6 tiene que ver con el amor. Bueno, a ver, 2008. dijimos joven, claro. Pero no es muy cariño, chico chica. Para chico. No es muy cariñoso necesita eh el 6 necesita que se le que se le ame bueno si no lo es es que viene a aprenderlo claro viene a aprender a amar pero sí. necesita mucho de cariño no ser. Ser? Sí. Vale, puedes mm, sí. insisto que es lo que viene a aprender no es como es no es como es sino viene a aprender eso necesita aprender a amar también es introvertido según esto pero aparte del de, de, de seis es que a la vez estoy viendo ya toda la carta claro pero bueno sí evidentemente no vamos a dar no se puede dar muchos detalles con uno de los números pero fijaos que en general cuadra y muy bien Dime. 27 06 2008 2008. 76 2008 un 7 vale uh, viene a aprender a, a aprender intelectual viene a buscar saber convertirse en una persona sabia. Eso es lo que a la larga acabará siendo. Pero claro, al principio eh, se queda simplemente con una persona introvertida que le gusta, que no le molesten demasiado. Al diferente del 6, que necesita amor. El 7, es como más uh, apartando un poco. Sí, sí, mi espacio lo necesita. Piensa que es al 6, por ejemplo, al 6 la recomendación, ya que estamos hablando de niños, para educación sería, dale bueno foméntale todo lo que tenga que ver con la sensibilidad y el arte eso le ayudará a desarrollar esa parte y en el 7 eh, le diría foméntale el estudio el aprendizaje el conocimiento es que no va. de aprender no hace falta que lo fomentes ya entonces pero es eso ¿Sale? tiene ya esa tendencia ya le sale, ¿Sale? pues será una persona muy sabia, no te preocupes totalmente. Bien. Bueno, para no alargar más, veis, era era que veáis como una pequeña parte de toda la información que te da. Una carta natal de astrología o una, un tema numerológico permite conocernos a nosotros, conocer a otros y en este caso sobre hijos, por ejemplo, educar. Yo tengo más de una vez a alguien que le ha interpretado la carta y cuando se cansa y tiene hijos me vienen a hacer su carta enseguida para decir bueno qué puedo hacer yo para evitar piciarla, por ejemplo, ¿no? una de las cosas que puede ser interesante. Que me venga a recomendar, a preguntar sobre pareja, ya digo, no, a ver, tú enamórate y una vez, pero eso sí, escucha lo que dice, si dice hago o tengo, si dice tengo es cuadrangular, y si dice me relaciono, pues eso es <risa> lineal, hay triangular, perdón, cuadrangular el, el tengo. Pero aparte de eso hay más detalles. Entonces, os invito, por un lado, ya que estamos... Hablando de mí, pues de los cursos que hacemos, os invito a que vengáis a hacer uno de los dos cursos, el de numerología y el de astrología. Los dos son muy buenos, los que lo han hecho lo saben, ¿vale? que son buenos, pero que te sirven, son útiles. Pero son diferentes, uno es astrología y el otro numerología. ¿vale? Y si no lo habéis conmigo, hacerlo donde desde la tarde o temprano. Ah, lo vamos... no, hemos comentado antes, pero vosotros no habéis llegado, claro. Sí, aquí en, en la calle Luis Millet. Sí. No, somos de las marinas, ¿no? Sí, astrología sí. es un día y numerología otro. El ah. martes es la zoología, martes a las ocho y media. Claro. Y jueves a las ocho y media, numerología. ¿vale? Empiezan la semana que viene y son doce clases. si quiere clases gratuitas? Sí, la primera clase siempre se hace gratuita para que la, que la gente pueda venir sin compromisos, para que si sí, gusta de sí, ir ya está. Pero bueno. Ay. Ahora, venga, ahora os toca a vosotros si queréis. ¿Dudas? ¿Preguntar alguna cosa? Eh, estoy libre, eh, lo digo por si ah, queréis preguntar, si estoy casado o no estoy... esa... Mi duda, eh, Porque estoy en la. Bueno, de hecho, se de pero... sí, no no los dos, pero. No puedo hacer porque. No, no lo que hacer los No No lo y mi hermana diecisiete mm. y suelta treinta esto no sé qué vamos a ¿eh? eh, Lo eh los números si si yo tenía quinientos de semana o si yo ah ¿Sí, es eso? Uf, ya. bueno yo esto lo hago con astrología que es más es, es más preciso con astrología sí se ven las cartas comparándolas y habéis tenido relación en otra vida o no con la numerología también eh pero yo no lo uso porque el, no hay no hay una manera R. consensuada, con todos R. los números lo hacen cada uno a su manera diferente, entonces lo que viera muy liado. Con mi, como la astrología ya me lo da, uso... ¿Por ejemplo con mi, con mi pareja? Sí, la carta de pareja se compara y se ve que si cuentas...? No, no. Eso no es. O sea, ¿eso qué es? Um, <risa> <¿pero> qué? <risa> no, no me gusta hablar mal. <risa> no, no, no, no. no, no. <risa> no, no, no, no, no. <risa> una tontería. Vale. Vale, no. A veces coincide, ¿eh? ya lo sé. A veces coincide, pero no hay que hacerle caso a eso. ¿no? Pero eso que es no nube? es numerología. No. ¿Numerología? ¿Es eso la numerología? La numerología es mirar con la fecha de nacimiento y tus datos de, de, esto, de los nombres. Cómo eres a nivel profundo, cómo eres a nivel de cómo te relacionaste con tu padre, con tu madre, cómo eres en el trabajo, cómo eres, qué tipo de pareja buscas, cómo eres tú en la pareja, cómo eres tú a nivel de abundancia, etcétera, como con detalle qué hiciste en otra vida, qué vienes a aprender en esta, cuáles son tus, eh, los desafíos, los problemas repetitivos en tu vida, todo eso. Y con eso con mi familia, ¿no? Claro, los que estudiáis el curso o sea, hacéis, os pues, hago yo la carta, yo, bueno con el programa que tengo lo calculamos en un momento, tu carta para, para ir aprendiendo con eso, pero también la de tu pareja, hijos, los que quieran Hombre, 100 no porque te harías un lío, pero 3 o 4 sí. Ya. A lo largo del curso. Ya. No ya, pero me refiero que para ir mirando, a ver todos los que saben la fecha de nacimiento de sus hijos en los cursos lo hacen, lo miran. Vamos a estudiar el número 9 a ver dónde tiene el 9. Es lógico, Para los míos y los de las personas a las que quiero. Es la idea. Más preguntas.